Hola. Hola, yo soy Alex de Kikabu y estoy aquí para presentar nuestra nueva silla ligera compacta Chloe. Lo principal de esta silla para destacar es la comodidad, una silla súper ligera, no llega así ni a los 5 kilos de peso. Otra cosa para destacar es la sencillez para la hora de desplegarla. Cuenta con una capota extensible, perfecta para el verano. La ventana de ventilación estaría por esta parte, ¿vale? por aquí, luego por la parte trasera cuenta con, con un bolsillo, también se puede ocultar para el tema de la ventilación, ¿vale? que lleva una malla extra, luego el respaldo tumba completamente, lo que se puede usar en la silla desde nacimiento y para la hora de colocar para arriba es una silla que se queda bastante alta y bastante ancha, ¿vale? El tema del pegado, como ya he visto, es muy sencillo. Únicamente se haciendo así, tiene un clic que se hace que se quede fija y segura, ¿vale? ¿Soporta 22 kilos? Soporta 22 kilos, que es lo más importante. Es la homologación ya la nueva de 22 kilos. Las ruedas se pueden también desmontar. Y el freno es solamente de un toque. ¿Incluye plástico de lluvia o bolsa de transporte? La silla sí, incluye plástico de lluvia y bolsa de transporte. Perfecta para viajar, porque como ya habéis recordado, es tamaño equipaje de mano. ¿Y la, el, bolsa, el, el portal de verano? ¿Cómo lo una... El posavasos, sí. Tendría por esta parte, de aquí vendría el posavasos. Sí, viene cortado. Y sí, sí. viene cortado. Y viene el posavasos? Sabes, ¿no? sí. Y viene el posavasos. Y ya está. Por esta. Sí, ya está esta silla la hacemos en dos terminaciones el chasis viene en dos terminaciones uno en bronce y bronce dorado y una terminación en plata la plata viene con el textil en gris o verde menta perfecto para el verano y en el chasis bronce dorado viene con la terminación de textil en beige y en negro